Como preguntáis mucho por Violeta, os actualizo. A ver... Está arañonita. <ríe> bueno, pues ¿cómo estamos, Violeta? A ver... Eh... Está bien. <ríe> Pero es Violeta. Entonces es un bien pues, muy suyo. Ella está tomando entre 3 o 4 biberones al día. O sea, ahí no ha cambiado. Lo único que ya pues, está claro que hay un horario que es de 11 a 6 y media, eh, lo que quieras. De hecho, ayer, creo que fue ayer, eh, estábamos con, con Selva y, y ella venía a buscarnos y me llamaba y, y había pasado una hora y media del biberón y me decían, ¿Tiene, ¿quiere biberón? y digo, pero no puede ser, no le puedo dar un biberón cada hora y media o sea, yo encantado, pero luego ese tiene que tomar el resto Ahora sí, como se puso tan intensa, pues, pues se lo vi. O sea, quiero decir que está viniendo a pedirlo. Y todo, o sea, que, que bien eh, ha crecido un poquito, como podéis ver. Y los cuernecitos ya son más duritos a su manera. Sus orejas siguen siendo preciosas y largas. <risa> y ella está guapísima, guapísima, guapísima. Bueno, ya pinto? Y nada, o sea, que bastante bien. Está comiendo hierba, está comiendo todo, está mucho más espabilada. Yo creo que la meditación ha hecho magia en su caso. Entonces, en principio, yo creo que está, está yendo fenomenal. Está mucho más curiosa. Y además ayer hizo una cosa muy curiosa, para dar redundancias, que es que había una, como una puerta ¿no? y, y otra. Así, estaba un poco entornado. Y ahí llegó... Y eso siempre está cerrado, pero esta vez estaba abierto. Pero hacia adentro, o sea, ella, ella no podía saberlo. Si, es por, si no ve, ella no podía saber que eso estaba abierto. Y ella sin tocar nada hizo así, esquivó y se metió para adentro. Eso quiere decir que ella sí que ve. Lo que puede ser es que no, no reacciona como estamos acostumbrados a alguien que ve. ¿Verdad? ¿Por qué te quedas así si luego estás ahí todo el día haciendo tonterías de cabrita especial? Y nada, o sea, que entonces yo creo que está yendo muy bien y que, y que nada, que, que estamos ahí y yo encantaditos uno con el otro, pero, ¿eh? <risa> o sea, que no tengo así nada especial que contar, pero yo creo que es muy especial porque está bien y sin haber habido ningún cambio con los biberones. Sí que es verdad que por la mañana le cuesta más y por la noche depende, pero aún con eso ella ya no tiene ningún, ningún signo de deshidratación, ni de encontrarse mal, ya tiembla menos, de hecho ahora no está temblando ¿verdad?, preciosa. Así que yo creo que va a ir muy bien, Violeta va a estar muy bien y va a crecer muy feliz. Luego, pues como siempre, bueno, y, y la manita, eh, ya la levanta más, o sea, es que está, está muy bien, o sea, estos días la ha venido súper bien, lo que pasa es que no hemos contado nada pues porque vinieron otros bebés, luego Selva, se pues, nos junta todo el trabajo pero que sepáis que ella está Uy, bien, si un besito, y su enfermedad ahora mismo no está haciendo nada, o sea, está, está, se ha estabilizado. Y no sé si os habéis fijado que tiene las pestañas súper largas, así como... súper bonitas. Uh -huh. nada. Yo estoy muy feliz, la verdad, ella esté bien. bueno pues Os seguiremos contando. O seguiremos hablando de ella, aunque no haya mucho que contar, pero yo creo que solo con verla, pues es de felices, ¿verdad? Vamos a detenerlo bien. Chao, bueno. No. Chao, estoy muy bien. ¿Sí? sí. Perfecto. Ya está, venga, ya está. Es que me podría estar así horas, pero va a ser un vídeo un poco aburrido. Ah, acordate de la pared.